Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenido a un nuevo vídeo de Armagafx. En este vídeo me gustaría, uh, de una manera muy resumida, muy rápida, comentarte un par de cosas acerca del proyecto de Armagafx, porque siento que estamos en un, en un, en un punto único, tanto an, yo a nivel personal como a nivel, uh, a nivel proyecto, ¿vale? Y por tanto, pues me gustaría, con máxima transparencia y sinceridad, sinceridad compartir con vosotros uh, un, par de, un par de cosas que, uh, que creo que son importantes Uh, por si uh, sois traders, por si queréis convertiros en traders exitosos y por si nos estáis siguiendo en las redes sociales, ¿no? Para simplemente, pues, comentar qué es lo que esto está pasando, ¿no? A nivel de, de cocina interna, de, interna del, del proyecto. Es que resulta que, encima, hace unos días me di cuenta de que el proyecto Arma Cafe, que es este año, justo este año, ha cumplido seis años desde su creación y, uh, como bien sabéis, o a lo mejor no lo sabéis... Uh, el proyecto educativo, ¿no? Tal y como se conoce al día de hoy, eh, la idea de este proyecto ha me, ha, me ha surgido hace, en 2015, ¿no? Y la idea inicial era, pues, simplemente abrir un blog personal donde, ah, pues, compartir lo que, compartir las operaciones, ¿no? Compartir mi operativa, ah, compartir, básicamente, a lo que yo me dedicaba, ¿no? Con la con la gente que, pues, que estaba interesada a lo mejor en, en aprender o conocer este tipo de operativa uh, de scalping ¿no? con las herramientas de volumen y el order flow. Mira, una cosa que te quería enseñar rápidamente es que justo después de grabar el vídeo, uh, cuando empecé a revisarlo, eh, revisando justamente esta parte, eh, empecé a acordarme y tal, y me vino unos muy buenos recuerdos de que yo que cuando solo estaba empezando eh, el, el, el proyecto de Fx, y aquí en mi pantalla puedes ver eh, el post que uh, publiqué en un hilo de un foro al que me registré incluso antes de eh, empezar con mi blog personal. ¿vale? En 2015 publiqué el post de los queridos compañeros que quiero presentar el proyecto. Y aquí estoy contando algunas cositas de las que no me acordaba, eh, que eso es muy, muy importante para mí y que en mi país natal, ¿no? y no he tenido ningún blog o ninguna página web, y ni, ni siquiera en ruso, ¿no? que es mi idioma mm -hmm. natal. Y que ahora tengo uno en, en castellano, ¿no? y bueno, pues este post me, me ha recordado pues, pues muchas cosas ¿no? de, de, de, de aquella época. Bueno, bueno, y la gente aquí pues, comentando, qué guay, Eric, qué tal, que no sé qué. Además aquí, como puedes ver, en este hilo, porque esto fue como una especie de diario, ¿no? Entonces yo, eh, abril 2015, es flipante, esto es flipante. Aquí pues estaba comentando ¿no? las entradas que hacía, alguna captura de pantalla. Esto es la, la interfaz uh, antigua de, de la plataforma Atas que tenía por aquel entonces. Y bueno, pues, pues la gente aquí me hacía preguntas y tal. Y en base a a este hilo en el, en el foro, que, pode, que, que podéis encontrar incluso ahora mismo, lo que pasa es que algunas capturas de pantallas, no sé por qué, no se encuentran disponibles en 2021, eh, pues decidí abrir mi blog. Y fijaros, también hasta, hasta, hasta, hasta encontré cómo era el, la primera, digamos, versión del blog. No tenía ni log nada, ¿veis? El, el diseño es como bastante cutre. Y si también os fijáis eh, en cómo están eh, escritos los, los, las copies, eh, a ver, alguna, alguna cosa, quizá, porque trading es una actividad con muchos ingredientes. <risa> y luego, uh, en 2000, esto es en diciembre de 2015, y luego, a partir del 2000, de octubre 2016, cambié el, el diseño del, del, del blog, a, un, a uno un poquito más moderno, al que se parece al, al día de hoy. Y bueno, pues, seguí redactando los, los artículos, ¿no? compartiendo... A, pues, algunos casos prácticos de mi operativa, y tal. Eh, otro, da, otro dato súper curioso eh, que es que yo, en realidad, aprendía a, a escribir, ¿no? Aprendí a escribir, a comunicarme por escrito, en castellano, en base a los artículos ¿no? que publicaba en, en el blog. Eh, super, o sea, que es, es un recuerdo muy, muy, muy bonito que guardo el dedo. Fijaros, os quería enseñar por último lugar, el, la foto, la foto que tenía en la página sobre mí por aquel entonces me <ríe> vais a flipar <ríe> esto es la foto el tiempo pasa volando y muchas cosas han cambiado y yo creo que yo creo que ha, ha sido una evolución bastante, bastante guay, no tan rápida como a lo mejor uh, podría, podría haber sido pero pero bastante guay así que nada, esto ha sido el, el inicio del proyecto eh, esta idea donde bueno, le paso de tiempo y evolucionando no uh, después de un tiempo uh, eh, dando uh, dando clases gratuitamente no a la gente que me estaba preguntando oye Eric pues enséñame esto enséñame lo otro a ver cómo lo haces cómo haces la lectura de la cinta cómo haces la lectura del audio flow decidí eh, empezar a cobrar por ello uh, y creo que fue una decisión correcta uh, porque uh, el, eh, desde este, en, de, en este momento el proyecto café que se ha convertido para mí en un segundo, en un tercero realidad, eh, fuente de ingresos ¿vale? y la idea principal era uh, ir uh, pues aumentando ¿no? el apalancamiento de mi cuenta de trading para poder coger más contratos, para poder operar con más capital y uh, evidentemente pues poder ¿no? uh, generar más beneficios con, uh, con mi estrategia y, y bueno um, mucha gente a lo mejor está pensando que el, lo de monetizar, ¿no?, tus conocimientos o impartir uh, cursos o clases, digamos que no es la mejor manera, ¿no?, de, de hacer las cosas. Yo creo que es todo justo lo contrario, ¿vale? Creo que es muy importante a nivel de economía personal y en caso de que si queremos dedicarnos profesionalmente al trading mucho más tener varias fuentes de ingresos. O sea, que independientemente, ¿no? Si, si tenemos familias, si tenemos hijos, si vivimos solos, creo que uno no puede depender de un solo fuente de ingresos en una economía, en un mundo tan inestable del que vivimos al día de hoy, ¿vale? Entonces, yo creo que para mí, uh, creo que esto fue una buena decisión porque, uh, porque al final uh, lo que sucede, y creo que también mucha gente no lo entiende, es que imaginamos que tienes un capital de unos 20k dólares, ¿no? Y puedes, por ejemplo, operas con dos contratos. ¿no? Entonces, incluso si, si hagas 100% de rentabilidad anualmente, ¿no? lo que puedes hacer de beneficio en un año son 20.000. ¿no? Si tienes partes de la base que tienes 20.000 en la cuenta, haces 100% de rentabilidad, pues bien, pues después de un año pues, ¿no? habías ganado 20.000. Eh, claro, la vida en España, por ejemplo, ¿no? es muy cara. Entonces, claro, eh, si ganas estos 20.000, eh, pero vas gastando en alquiler, en comida, en salir por ahí, ¿no? En quedar con amigos, en hacer algún viaje, en hacer turismo, ¿no? En ver cosas, en comprar ropa y demás. Pues al final te das cuenta de que en España, pues... Ganar 20.000 euros al, al año realmente no es, no es para tanto, ¿no? Simplemente, pues, para que os hagáis la idea de que... Es muy difícil, ¿no? Tener un capital, digamos, de 10, 20, 30k. Y, por un lado, ¿no? Que, digamos que es un capital bastante modesto para empezar... Pero encima, haciendo 100% de rentabilidad todos los años, que también es bastante difícil de hacer, ¿vale? Es muy, muy, muy difícil de hacer. Uh, pues realmente, ¿no? Si retiras todos los beneficios, porque no tienes otra fuente de ingreso, porque solo dependes, ¿no? De, la, de tu cuenta de trading, de, de tu rentabilidad de trading, pues realmente es, va a ser muy difícil, ¿no? De que puedas escalar tu operativa, de que puedas coger más contratos, ¿no? Lo suyo sería, pues, aprovechar del interés compuesto, ¿no? De dejar una parte de los beneficios, en la cuenta, o en caso de que tengas varias fuentes de ingresos, ¿no? uh, tienes tu trabajo principal, pues lo que puedes hacer es, es poco a poco ¿no? ir uh, alimentando esa cuenta de trading, ¿no? mm, invirtiendo más dinero y dejar los beneficios, ¿no? uh, dejar que digamos que este trabajo te mantenga, a ti y a tu familia, y poco a poco pues, los ahorros, ir invirtiendo en esa cuenta, ¿no? aumentando poco a poco el planteamiento. El creo, es lo que he hecho yo, y creo que es la manera... Uh, muy estable ¿no? de, de, de, de, de, ir, de ir aumentando ¿no? el, el, el capital de tu cuenta y digamos que a nivel de seguridad uh, financiera ¿no? de ti, de tuya y de tu familia uh, pues creo que tiene, um, tiene más ventajas que, que desventajas, ¿de acuerdo? Así que nada, simplemente para, para que sepas ¿no? que si estás ahora en esta etapa de contemplar, dedicarte completamente al trading, sepas que tener varios fuentes de ingresos ¿vale? no es una mala idea para nada. Uh, pero claro, como ya han pasado uh, muchos años y pensé que el sector de formación al día de hoy está, está muy duro, ¿vale? Porque hay mucha competencia, porque la gente habla muy mal, porque hay mucha promesa falsa, porque realmente mmm, es muy difícil ¿no? de enseñar y de a conseguir que la gente de verdad aprenda y que tenga buenos resultados hay mucho hate, no incluso confesaros que he estado un par de veces ya muy cerca de dejarlo a lo largo de todos estos años igual que me había pasado con el en al principio cuando quemé mis primeras dos cuentas, bueno, algo parecido ha llegado un punto en el que me vinculé mucho, emocionalmente, con el proyecto y después de de tanto tiempo que ¿no? he invertido y después de tanta uh, energía y de verdad al día de hoy pues uh, me gustaría y creo que tenemos todos los recursos, tenemos visibilidad y el equipo detrás para convertir en Armaga FX en un proyecto educativo uh, sólido referente uh, en, el, en, el, en el sector, ¿no? que si alguien uh, habla de una formación de trading, de scalping con las herramientas de volumen eh, que hablen de nosotros. De verdad, me encantaría poder dejar una buena marca en el sector. Creo que es un propósito uh, muy bonito a tener en la vida y que a mí personalmente me llena mucho más que eh, simplemente pues, invertir dinero en startups, analizar gráficos o invertir en, en inmuebles, ¿no? que digamos que son otras actividades eh, que hago de manera eh, paralela al, al, al trading. Y, como decía, creo que al día de hoy tenemos uh, a nivel proyecto, ¿no? Tenemos todos los recursos, uh, tenemos mucha visibilidad de experiencia, pues, de los ¿no? seis años que llevamos uh, en, este, um, en este sector, pues, algo hemos aprendido ¿no? después de uh, cientos de alumnos mentalizados. Creo que sí que hemos podido aprender e, y mejorar bastantes cosas, ¿vale? Y todavía muchas más que, que vienen por delante, pero creo que al día de hoy tenemos un proyecto sólido, con un equipo uh, muy profesional detrás, somos tres traders al día de hoy en, en el equipo, uh, Miguel, seguramente que conoce, conocéis a Miguel González, que, tiene, uh, que es muy disciplinado ¿vale? y que es capaz de conectar muchísimo con, con los alumnos, uh, se preocupa de verdad, uh, o sea que le ves preocupado de verdad ¿no? que cuando, cuando hablo con un alumno por si ha perdido una cuenta de fondeo o por si tiene algún uh, problema puntual ¿no? en, en su operativa, es capaz de conectar, resolver este problema. Eh, de hecho, si no habías visto la entrevista que hemos grabado recientemente con uno de los alumnos que tenía problemas por pasar una prueba de fondeo, te voy a dejar la tarjeta uh, por aquí. Otro trader que seguramente conoces, Claudio Alcaraz, eh, es un genio. Realmente es, una, es un trader que tiene muchísima experiencia y que hace, ha, ha conseguido desarrollar una operativa increíble con, utilizando el, el mapa de, de liquidez. Eh, siempre cuando escucho que alguien me hable de, de Claudio, ¿no? de, que tiene muchísima paciencia y tiene mucha capacidad de, de transmitir, de explicar cosas que son a lo mejor difíciles de, ¿no? de explicar, entender de una manera muy fácil, eh, eh, muy resumida. ¿no? Digamos que tiene, tiene un don de comunicar. Bueno, hablando de, de, de, de mi caso, Uh, no sé, supongo que después de tantos, tantas miles de horas ¿no? que he dedicado uh, a analizar los gráficos y operar y, y, um, y, y analizar la, la operativa uh, creo que se me da bien la bolsa evidentemente pues tengo muchas cosas que, que mejorar, tengo uh, uh, ciertos errores ¿no? que me todavía queda, queda, queda por eliminar queda, queda por pulir, pero bueno, uh, creo que uh, soy bastante pragmático ¿no? y consigo Uh, cooperar casi cualquier cosa ¿no? de manera muy intuitiva, pues apalancándome, ¿no? digamos, que sobre esta um, experiencia o intuición eh, que he podido desarrollar ¿no? a lo largo de estos años que me dedico a la bolsa. No sé, tengo la sensación de que eh, estoy, estamos en un momento único en el que, uh, después de haber pasado por varias etapas, toca volver a centrar todo el, poner todo el foco de atención y centrar toda la energía en desarrollar el mejor sistema educativo de, para scalpers en la red hispanohablante um, también tengo que decir que de este último año tuve mi atención uh, dividida en, en, en otro proyecto que me gusta mucho y que al encontrarse en fases muy muy, muy tempranas pues ha requerido mucha uh, mi atención pero ahora está mucho más avanzado ¿vale? y por tanto pues tengo más margen de maniobra, tengo más espacio para poder eh, estar más centrado en, en Armaga x y darle muchísima caña Vuelvo a repetir que, eh, que me estoy enrollando un poco y ¿no? que estoy últimamente subiendo muchos de estos vídeos pero creo que es importante en, en el sector como el nuestro uh, dar esta esa transparencia no y estar hablando transparentemente con, con, con la audiencia uh, pedir opiniones escuchar opiniones uh, pedir críticas no escuchar críticas mejorar y um, y creo que es, es, es, es el, es el comienzo correcto que deberían también adoptar uh, otras academias o ¿no? otras, otras personas que imparten formación en el trading porque, uh, como digo, pues es un sector que al día de hoy pues, uh, está bastante, bastante quemado, ¿no? por así decirlo, uh, por, por, por, por muchos motivos, ¿no? por, uh, por, por, por, por mucho fraude a lo mejor, por, por, mucha, mm, uh, por mucha gente que no es honesta. Pero bueno, pues uh, andamos aquí a cortar ¿no? nuestro granito de valor y, como digo, pues siempre he estado, siempre hemos escuchado y nos gustaría pues estar seguir escuchando ¿no? vuestras opiniones. De hecho, de hecho, una de las cosas que ha sucedido súper, súper curiosa eh, que ciertos alumnos nos han comentado por privado y es una cosa que ni siquiera me di cuenta de ella, ¿no? que últimamente uso muy poco los, uh, los patrones ¿no? que enseñamos en la, en la formación. Así que uh, era una, ¿no? una, una, un dato muy, muy importante, que como digo, ni siquiera me he dado cuenta, así que lo que vamos a hacer, evidentemente, pues es eh, tomarlo en cuenta, vale y uh, de hecho, de cara a la próxima convocatoria que arrancamos en septiembre, pues uh, todavía estamos en ello, todavía estamos desarrollando la lista, bueno, ya tenemos realmente una lista bastante extensa, que es justamente lo que comentaba en el vídeo anterior, eh, que te voy a dejar por aquí en la tarjeta, ¿vale? eh, tenemos un montón de ideas de cómo podríamos uh, mejorar nuestra formación, como digo, cre creemos que eh, es, es, es muy muy muy importante para, para nosotros en este momento y una de las cosas que vamos a, que vamos a llevar a cabo es um, mejorar y actualizar los contenidos que tenemos subidos en el campus, Comunicaremos todos estos cambios, ¿vale? Para la gente que está apuntando a la próxima convocatoria, ¿de acuerdo? Y tenemos una lista de las cosas que estamos pendientes y que estamos ahora haciendo reuniones con el equipo para ver qué cosas nos va a dar, nos va a dar tiempo de aquí a septiembre, ¿no? Que es cuando arranca la convocatoria, qué cosas nos va a dar eh, implementar. Así, cosas eh, más eh, interesantes que puedo deciros de memoria es eh, regalar eh, una cuenta de fondeo a ciertos alumnos, ¿no? Que después de haber hecho la formación, eh, cumplir eh, determinados requisitos, es decir, pues eh, que han estado en todas las clases, por ejemplo, o que han presentado las tareas prácticas, ¿vale? Que mandamos a lo largo del curso, eh, y pues para poder ¿no? incentivar a que la gente participe eh, próximamente en la formación, porque para nosotros siempre lo, lo comunicamos a través de los contenidos, ¿vale? Es de vital importancia que la gente esté presente en las clases, ¿no? Que la gente tome la postura, ¿no? Tome la participación proactiva en la formación. Pasa las operaciones por Discord, eh, se conecta en las clases, pregunta porque aprendemos solo cuando llevamos el conocimiento teórico a la práctica, ¿vale? Y es, digamos, que lo que siempre incentivamos que nuestros alumnos hagan, ¿vale? Y lo que hacemos nosotros también a través de nuestra comunidad privada en, en, en Discord. Además, vamos a añadir uh, más casos prácticos, vamos a añadir uh, nuevos patrones. Eh, tenemos, como digo, una lista bastante, bastante completa ¿no? de las cosas que, que queremos uh, mejorar, uh, cambiar y actualizar uh, en, de cara a la próxima convocatoria. No obstante, uh, y es uno de, las, de los propósitos que me gustaría pedirte uh, en este vídeo, si has sido alumno o si estás apuntado a la convocatoria de septiembre o estás contemplando en algún momento formarte, formarte con nosotros, me gustaría que uh, dejaras una opinión o que me escribas por privado a eric.armagafx.com lo pondré aquí en la pantalla, este correo electrónico, ¿vale? Uh, para que me digas cómo te imaginas ¿no? el, el, el, el curso de trading perfecto. O sea que, ¿cuál tendría que ser ¿no? la manera de impartir un curso formativo perfecto? ¿no? ¿Cuál tendría que ser la experiencia educativa, didáctica desde tu punto de vista, ¿vale? Uh, y te quería pedir que nos... Uh, que me lo pasaras, si eres alumno, ¿no? uh, al, al, al, al, al correo, o, o si quieres también, puedes dejarlo en los comentarios aquí abajo para que nosotros, bueno, seguimos ¿no? aceptando sugerencias, eh, tanto de los alumnos como de la gente que forma parte de nuestra comunidad, para, como digo, ¿no? desarrollar el mejor sistema educativo para escalpes en las en la redes por hablante. Hemos hecho ya grandes avances ¿no? en, esta, en esta dirección, eh, no hemos parado ¿no? de cambiar de mejorar actualizar la, la formación a lo largo de estos seis años que llevamos impartiéndola, pero nos gustaría pues como decía en el vídeo anterior, ¿no? dar, dar golpe en la mesa y realmente ¿no? volcarnos y, y hacer que, que esto de verdad sea un curso de la hostia. Así que nada, eh, aceptamos sugerencias, ¿vale? si tienes alguna idea, alguna cosa que nos puedes aportar, déjamelo por correo, envíamelo por correo o eh, pásamelo por aquí en, la, en, en los comentarios. ¿vale? ¿Cuál tendría que ser ¿no? esa perfecta experiencia educativa, este curso perfecto de trading? ¿no? ¿Qué es lo que te gustaría que, que tengan, vale? para que nosotros pues, podamos tomar esas sugerencias ¿no? como referencias en, en todo este ¿no? proceso de, de, de reforma interna? Eh, de mejora interna eh, que, estamos, que estamos llevando a cabo en estos momentos nada eh, un placer compartir todo esto contigo espero tus correos espero tus comentarios vale y nada si te ha gustado el vídeo dale like suscríbete al canal por aquí puedes mirar dos vídeos más que te voy a dejar por aquí en las tarjetas vale y espero verte en un próximo vídeo un saludo chao